Semana de la Mujer 2021. Alejandrinas de Corazón. ¿Quién las ha llamado el sexo débil cuando las mujeres tienen mil poderes? Hola, mi nombre es Catalina Escobar, manejo la Fundación Juanfe en Cartagena, Medellín. Eh, quiero invitarlas a todas las mujeres de Alejandría a que se unan a la Semana del Amor Alejandría. Vamos a celebrar el talento alejandrino, el emprendimiento. Voy a estar con ustedes, voy a darles una muy buena charla acerca del empoderamiento, acerca de la autonomía económica de la mujer y cosas maravillosas. Así que vamos a empezar el mes de la mujer y vamos a empezar por primera vez a hacer la Semana de la Mujer Alejandrina en la historia. Vamos a darle toda la importancia a lo que somos, a nuestra esencia, para nuestra propia felicidad y la de nuestras familias. Así que les mando un beso enorme y nos vemos en Alejandría. Chao. Semana de la Mujer 2021 Alejandrinas de corazón Administración Municipal, unidos por Alejandría, construyendo territorio. Sor María Ocampo Quiraldo, Alcaldesa 2020-2023.